Buenas, en el tutorial sobre Godot este para empezar os voy a enseñar a hacer esto. Mirad, esto es un ejecutable, le damos, nos sale nuestra ventanita de, de Windows, nuestra aplicación, y tenemos aquí un botoncito, y computamos. Para hacer esto lo que nos hace falta es controlar eh, cómo generar escenas, cómo generar nodos, que son, son conceptos de, de Godot, y cómo asociar scripts a ciertos elementos gráficos, como nodos o escenas, para unirlo todo. Y básicamente eso es lo que vamos a ver en este script. Podéis seguir el, el tutorial 1 de, de la documentación, que la tenéis en la página de Godot, Godot Engine. Así que si os vais aquí, os vais en los tutoriales. El 1 y el 2 cubren más o menos lo que estoy haciendo. Solo que yo voy a ampliar un poquito, porque voy a meter un poco de, de inteligencia al botón. Inteligencia, por llamarlo de alguna manera. Pero básicamente eh, esos dos tutoriales son los que estoy reflejando en, en este vídeo. Ahora Vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a probar el, el Godot. Eh, lo liberaron hace poco. Es un motor, un motor para hacer juegos, tanto 2D como 3D. Y... Uy. Eh, viene como ejecutable, podéis descargar de la página web podotengine.org. Eh, tenéis versiones para, para Mac, para Windows 3264 y para Linux. También hay un Linux server que realmente no sé muy bien cómo usarlo, pero bueno, supongo que ya le echaremos un ojo. Eh, vale, importante lo del OpenGL 2.1. Si usáis un ordenador antiguo de Intel, igual tenéis problemilla, pero bueno. Eh, Supongamos que todo va bien. Eh, os tenéis que descargar el ejecutable de turno para vuestro sistema operativo y aparte, como mínimo, los templates de exportación. Esto es para poder exportar, o sea, para generar un ejecutable de, de vuestro sistema operativo. Vamos al lío. Tengo aquí el dot. Vale, ah, bueno, esto es la consola que se abre. Empieza... a veces da bastante fallo. No sé muy bien qué, pero bueno, podemos es ejecutar. Este es el aspecto de, de la primera pantalla. Así que, para hacer el proyectillo, eh, vamos a generar a ver, una carpetita. Bueno, tutorial el 2, porque después puedo no, darle nombre. Eh, tutorial 1, tutorial 1. ¡Hala! Eh, ahí estamos Espera, no, no, no me paro a explicar esto básicamente creéis una estructura de carpeta eh, con vuestro archivo y ahora doble clic y lo abrís este es la, el aspecto de la pantalla principal no voy a pararme en muchos detalles porque si estás viendo este tutorial posiblemente tenga algunos conocimientos básicos sobre programación o sobre diseño de de, de juegos, en, de videojuegos y entonces esta tontería que no para en cada aspecto solamente quiero resaltar una de las características que tiene de los sencillos que hay de usar eh, a ver este, este motor se basa eh, lo dicen en la documentación muchas veces en la gestión de, de escenas y de nodos cada elemento que aparezca en vuestro juego es un nodo los nodos se van creando aquí dentro de las escenas así que vamos a crear, a ver, Vamos a crear un proyecto, vamos a crear un nuevo nodo. El nodo que hemos visto antes. Eh, el resultado que queremos es una ventana que tenga un botón y un texto. Que como juego es bastante mediocre, pero nos da una idea de cómo funcionan nodos, escenas y el lenguaje de script. Así que vamos a crear aquí un panel. Esto está muy bien, porque busca directamente los controles. Conforme te vayas aprendiendo los nombres, es sencillo. Un panel. a el que queramos más o menos definimos el tamaño del proyecto vamos a hacer pequeñito y os lo crea aquí como un nodo como estamos seleccionando el panel si yo creo ahora otro nodo uy no, no, no creo. vamos a buscar un label que básicamente para mostrar texto me lo crea dentro veis es un nodo hijo de panel que pues el nodo aquí como el panel y le cambiamos hola mundo por ejemplo vamos un poco mijita con estas cosas mijita es mi tierra básicamente es eh, tiquismiquis aquí tenéis un montón de, de características del del nodo en este caso del label del texto la fuente uy, la voy a liar Blog. Ah, puedes buscar las fuentes aparte con el Clear, Vamos a dejarlo como texto, Aquí está, se refresca. Quiero probar a cambiar la fuente, pero aquí hay que cargar el archivo, esto no es de Y vamos a meter un botón. Siempre igual al sector al de la derecha de aquí arriba de la escena algo. Realmente estamos trabajando sobre una escena 2D y porque sé que es una escena 2D, porque estoy aquí en 2D y porque siempre trabaja sobre escenas el juego se compone de escenas y las escenas contienen nodos es importante que nos quedemos con esto pues al botón le vamos a poner al tiene algo y básicamente eh, este es ya nuestro nuestro Escenario para, para este juego patético. Pero como veis, crear elementos eh, crea igual, muy parecido, que cualquier otro entorno de programación. Y solamente por la aquí lo llaman expresamente nodos y que, y que todo se enfoca en escenas que son las que van a hacer salir en el juego. Pero es lo mismo que si habláramos de ventanas y de elementos de, de formulario o alguna cosa por el estilo. Depende del entorno que esté acostumbrado eh, aquí a la derecha tenemos las propiedades, el inspector de propiedades siempre, podemos asociar distintas propiedades, pero lo que nos interesa es que cuando le demos al botón pues esto haga algo. Y eso lo podemos hacer eh, configurando un script en el, en el panel. Para configurar scripts tenemos este iconito de aquí, que es como un, como un programillo desarrollado. Así que... Uy, le da a grabar, le da, no le he grabado a la escena. Le da control-S para grabar la escena, también podéis hacerlo. El menú. 6, Esto también es interesante que Adentro, vale. no me deja cambiar de carpeta y me indica que la, que la ruta es res2.valor. Esta ruta es importante quedarse con ella porque es la, eh, la, la ruta que indica que son los recursos, los resources del, resources, perdón, del, del proyecto. Pues vamos a llamar a esta escena como escena 1. Complicar la vida, ah, punto SCM y la grabamos si yo ahora ejecuto bueno, me pide que, que le permita permiso al programa tendrá algún tipo de información hacia arriba nos carga una ventana de debug con, el, con la escena y el botón, pero no hace nada porque no le hemos asociado ningún comportamiento pero vamos a asociarle oh, está solo. todo bien Vamos a hacerle comportamiento a través de un script. Los scripts eh, siempre funcionan extendiendo clases. Es decir, este script que yo creo en panel, esto es para los que controles de programación, eh, hereda de, de panel. De manera que dentro del script podemos acceder a todos los elementos que hay adentro. Así que, inherits panel claro, hereda de panel. ¿Qué lenguaje utiliza? GDScript o multiscript. Usamos g la, En la documentación dice que antes también usaban eh, Python. Empezaron con Lua, creo, después cambiaron a Python y después se pasaron a Squirrel, creo. Siempre tenían algún problema de algún tipo, sobre todo referenciando las clases y demás. Así que se hicieron su propio script, que es bastante parecido a la estructura de Python. Vamos a crearlo. Y el script, por defecto, tiene esta pinta. ¿sí? Deriva, de, o sea, deriva de panel. Se lo extiende, ya te recuerda aquí cómo definir variables. Es importante que, que nos miremos la documentación del, del g script Aquí en el navegador, en la, en la página web, buscarlo. De esta forma, si seguís el tutorial 1, vais a ver más o menos el recorrido que estoy haciendo. solo que yo voy a poner un poquito más de cosas. Y aquí eso explica cómo funciona el g Si estás familiarizado con un lenguaje de programación, cualquiera de los dinámicos, o, no sé, ni siquiera el dinámico, una, una, una sintaxis de script bastante sencilla y estándar. Me parecía Python. Es fácil. También comentan que se puede integrar el código con, con C. Que, pues, si quieres hacer algunas partes más críticas de código. Pero, en fin, que es muy sencillo. Aquí hay una función ready con el, con el su guión. Eh, esta función ready se ejecuta cuando el elemento está ya disponible. No es el constructor. El constructor es un init. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es que, cuando esté listo, eh, vamos a asignarle a... a como esté listo el panel, al nodo del botón. Aquí estamos seleccionando, digamos, el, el nombre genérico button, ¿vale? pero supongo que habrá sistemas para seleccionar con más detalle y con identificadores. Es que yo todavía no, no he trasteado tanto con el, con el motor. Así que por ahora lo muevo el botón, eh, a esto lo vamos a conectar, eh, Preset hay que pasarle el parámetro, no, usted si es en memoria no es que me lo sepa, es que lo he escrito hace un rato. Entonces, y aquí le ponemos el nombre de la función que queremos ejecutar, ¿sabes? press, por ejemplo. Eh, ah, me lo voy a jugar, lo voy a dejar así. Función, ahora la definimos con bueno, no recibe nada, y ahora vamos a hacer un get node En lugar del button vamos a coger el label y le vamos a poner el texto. Insisto, no me sé los nombres de las funciones ni la estructura que tienen, simplemente es que lo escribí hace poco, como hola. Y puesto el punto y coma y no hace falta. Se, se, eh, lo diré. el texto va intentado de forma que se entiende que hay bloques de código eh, a nivel, al mismo nivel de intentación. No hace falta, no hace falta hacer cierres de, com, de punto y coma o poner llaves ni nada por el estilo. Es como Python. Si no habéis probado nunca es un poco raro, pero el código sería muy sencillo. Y para un lenguaje como este, que son scripts que supongo que teóricamente serán cortos para comportamiento de elementos. Eh, se tiene que leer el tirón, ¿verdad? me parece un práctico. Eh, si no, me equivoco equivocado, No me es que poco me suena el preset ese, pero Ah, pues se ha compilado. Ah, pues sí, lo he hecho bien, nada, Mucha potra. Pues nada, como habéis visto, cuando le he dado al botón, el texto ha cambiado. Básicamente lo que hace lo que es este código. Eh, vamos a añadirle un poquillo más de chicha bastante tonta. Vamos a decir una variable que sea eh, es hola es hola que vamos a, poner a false entonces if es hola vamos a darle un comportamiento diferente veis al if no le pongo ninguna llave simplemente he tabulado lo que está dentro hasta hasta el siguiente comando la siguiente instrucción que se veis entonces si es hola pues que nos diga adiós y si no es hola, pues que nos diga hola. Y aquí lo que hacemos es que es hola, es igual al nodo de eso. Estamos poniendo un interruptor ahí para que cambie entre hola y adiós. Entonces, cuando le vemos el botón alternativamente, pues hola, adiós. Hola, adiós. Hola, adiós. Y bueno, pues así, este es el tipo de, de lenguaje de script que tiene y así se asocia a los nodos, es muy sencillo. Algo que me da mucho coraje cuando veo tutoriales, que no nos explican esto, a ver cómo lo despliego, cómo lo entrego yo a alguien. Vale, pues es importante que cuando instaléis el, cuando ejecutéis el Bodot el os vengáis aquí al Install Export Templates. Y para instalar estos export, export Templates, los tenéis en la página, como os he dicho antes, justo debajo de las descargas, tenéis aquí el, los Export Templates. Esto es un archivo zip, que os lo bajáis. Y dentro de este archivo zip, no sé si lo tengo aquí a mano, a ver. Export templates. ¿Veis? Esto es lo que es un zip que contiene esto. Pues un debug APK, un release apk, en fin, tiene un montón de cosas. Y, y una, cada una de estas cosas es para una plataforma diferente. En mi caso estoy en Windows, pues estos son los que interesan, pero bueno, en cualquier caso, os bajáis el zip y en el programa, en el Godot, le dais a install. Eh, buscáis el archivo, que en este caso, bueno, lo tengo descomprimido, bueno, estos no son, le tenéis que pasar el zip de la descarga y os importará los, los templates. ¿Para qué sirven estos templates? Para que una vez que tengamos nuestro juego definido... Ah, para lo cual se me olvida una cosa. En el Project Settings, en Steam Project Settings, tenéis que decirle cuál es la escena principal, o no riñe después. Yo estaba estado ejecutando la escena. Pero los juegos son una sucesión de escenas, de escenas, lo que significa que hay que definir una principal. Escena 1, que es la que tenemos. Entonces, nuestro proyecto. Aquí hay muchas cosas para un proyecto, para definirlo. Esto es un archivo ini que está en la raíz del proyecto y que se puede editar a mano, pero que te una manera de, de evitarlo con su, con su interfaz. Así que le hemos dicho que lo principal es, en los recursos la escena 1. Perfecto, si damos al play general del juego, lo que ha hecho es crear el juego con, con la escena principal. Muy bien, y ahora lo, lo que comentaba, ¿cómo se despliega esto? Pues con el botón de exportar que está aquí. Si hacemos un export, podemos elegir aquí plataforma. Yo por ahora solo he probado eh, la de Windows, y es bastante sencillo en realidad. Eh, me busco mi gusta, bodo, tutorial voy a ejemplo, la bueno, repetilla. No te deja grabar el, el ejecutable dentro del proyecto, eso está bastante bien. Eh, tutorial Result, por ejemplo. Y vamos a llamar a esto. Eh, hola, Dios. Tienes que ponerle la, la extensión, o, si no lo va a generar sin extensión y bastante tonto. No, estará bien para otras plataformas y demás. En Windows, en Precio Aquí podéis encender o apagar que con ese ejecutable se va a hacer debug. Eh, supongo que ocupará menos el archivo sin debug. En principio lo dejamos. Eh, acordaros de que cuando lo hagáis para producción, para release, ¿no? Yo no he seleccionado si la quiero en release o si la quiero en debug, pero bueno, pues ahora simplemente quiero ejecutar, generar un S y que se vea que desde, la, desde el sistema operativo se ejecuta así que ok así que me está exportando para windows desktop aquí tenéis opciones si queréis ejecutar ejecutable solamente si ejecutable con los recursos si queréis una copia varias opciones si me voy al escritorio y si me voy a tutorial result aquí tengo un holadios.exe un data así que Adiós. ¡Tara! nos genera la ventana de Windows con nuestro juego. Aparte, como estamos en... con el demo activado, supongo, tengo que comprobarlo. Nos abre esta ventana de aquí, que es una consola, con sus mensajes. y tal. Ya, ya nos perderemos. Y sí, es completamente funcional. Y bueno, pues así se hace. Este es el flujo de trabajo más sencillo con el, con el Godot Engine. Y... Habéis visto un Mola Mundo desde la generación de las primeras líneas hasta, hasta nuestra ventana de Windows. En los siguientes tutoriales vamos a ir avanzando un poquito, haciendo cosas más que parezcan juegos. ¡Hala! Pues hasta luego, familia.